Cuando te veo, veo que piensas en mí Tienes los mismos ojos cuando estabas aquí Y me mirabas con aquella ternura Ternura hermosa que se fue de mí Para llegar a olvidar algún día es necesario no pensar en nada Pero cómo dejar de pensar en algo Que roe mis entrañas cada día oh, yeah. Oh, yeah. Al despertarme miro el techo y te veo Vuelvo la vista al lado derecho y te veo La vuelvo al lado izquierdo y lo mismo Cierro los ojos para no verte y te veo Y cuando te veo veo que piensas en mí Tienes los mismos ojos cuando estabas aquí que me mirabas con aquella ternura, ternura hermosa que se fue de mí. De ti aprendí tantas cosas, hoy sé tanto, que escribiría un libro largo y sin final, que llegaría a sorprender a todo el mundo. Aprendí de ti. Hasta lo más profundo Y me pregunto Cómo te voy a olvidar Si hemos sido ríos en un mismo surco Si subimos al cielo los dos Al mismo tiempo Tantas veces que ya Ni las cuento Para llegar a olvidar algún día